Bueno, esta es la primera noche que salimos a una rueda de prensa, a una presentación, pero que está súper animado, es en el gaucho. Y bueno, la verdad es que es increíble, había un montón de, de personas que te habían reservado, están llegando. Y qué bonito, porque para mí es la primera noche que yo salgo también. De... Bienvenida, disfrútala. La verdad, eso es lo que estamos intentando motivar, ¿no? que la gente salga. Eh, CN y volvamos a la normalidad, no. también por eso eh, para la gente que tiene más miedo a salir del virus, entonces hemos comprado una máquina, eh, hemos adquirido una máquina que es Active Pure, que es una máquina que filtra todo tipo de virus, de bacterias, con hasta un 99,9%, eh, y es absolutamente covid free, entonces se puede estar dentro del local, vale se utiliza para quirófano y se ha utilizado también en la NASA, realmente está creada en la NASA para las naves espaciales, para limpiar totalmente y dejar inocuo no todo el ambiente entonces la tenemos aquí en el gaucho para la gente que es más aprensiva eh, puede poner, quedarse dentro sin mascarilla, porque si no, cómo comes con mascarilla, es que es un poco complicado <risa> y, y pueden estar tranquilos que aquí no hay ningún tipo de bacteria la verdad es que vemos que arranca la temporada vosotros ya tenéis clientes fijos de todos los años y que responden bien ante vuestras convocatorias como ha sido la de hoy porque además va a haber música y todo. Sí, tenemos música en vivo un poquito para dar la alegría de la feria que no hay no un poquito de alegría de ya ha llegado el verano y eso es lo que queremos ¿no? promover un poquito de que la gente Venga, eh, tenemos, hemos tenido varias reservas, tenemos buena, buena respuesta de la gente. El, la gente local, ¿no? Siempre, nunca los abandonamos. A pesar de que trabajamos 90% de extranjeros, siempre nosotros estamos con la gente local de Marbella intentando que vengan a Puerto Banús y vivan un momento bonito acá, eh, en primera línea. A especialidad en carne, que ya ha escuchado a alguien decir vamos a pedir carne que eso no engorda. Yo creo que esas son de las cosas que del, de la pandemia, que no de estas cosas que van inventando por ahí, bueno, engorda. Depende lo que coma, cuánto coma, quién lo come. El ejercicio que hagan, ¿no? ¿no? Y cómo lo quema, ya dependerá, ¿no? Bueno, pues te deseamos una temporada fantástica. Creo que los otros días incluso Oscar presentó aquí la novela de El Comisario. Y bueno, que aquí este la verdad es que es un sitio que se pueden hacer muchas cosas y vosotros lo habéis hecho durante años y vais a seguir la misma línea. Sí, hemos, ahora estamos promocionando, eh, eh, estamos decidiendo el espacio donde tenemos un proyector, que la gente puede venir y hace, presentar, hacer talleres, totalmente. Nosotros le ponemos el sitio, no le cobramos absolutamente nada, es solo para que se reúnan, sabe Para generar movimiento, realmente un poco para que volver a estar, ¿no? Volver a la normalidad poco a poco. Entonces, vemos, tenemos, y son, la verdad es muy bonito, el otro día se habló del covid y ahora se va a hacer un taller de arte y luego tenemos también eh, una doctora susana varela que eh, va a hablar de ginecoestética o sea que aquí se puede cada uno cada uno con su tema pues tiene el espacio acá para hablar de lo que quiera de hacer el taller que quiera y bueno solamente hay que coordinar y la verdad muy divertido eh, ya ha habido un par estamos ahí porque ya no es solamente venir a comer, es disfrutar de los amigos, compartir cosas luego comentarla. Eso es realmente es el completo. Ella... Claro, ella... es la idea ¿no? de otra vez volvernos a juntar. Muchas gracias y bueno, feliz temporada que ya había arrancado. Ya veo que bien, así que anima a la gente de que se le quite el miedo, que con esta máquina no hay que tener miedo de venir a contagiarnos, porque aquí estamos realmente seguros. Muchas gracias. Y es sí, que yo amo la vida y amo el amor. Soy un niño soy un cendido. Recibí el amor. Y es que yo Muchas gracias. Buenas iglesias. Mejor sí que de Porto amigos, aquí con nuestros amigos. Noel Humberto e Machopo. Mi nombre es Pauli Pascual. Vamos a hacer un poquito de música, regresando una buena cena, aprovechando pues, un buen clima, tranquilo y sin ningún tipo de obvio de mascarilla, por el estilo, gracias a la máquina que tenemos y que presentamos hoy, con la cual podemos encontrar pues, espacios totalmente desinfectados y en los que podamos estar tranquilos y a gusto. Así que nada, por mi parte, espero que pasen bien. Cualquier cosa que necesiten a nivel musical, Soy todos movidos. Me pueden hacer cualquier petición y a partir de ahora, te lo Muchas gracias. la mano la Gracias. Son el viola la mente con I'm so happy you el gaucho también para, para todos los cines que hace Oscar Horacio, o sea que eso se ha convertido también en una sala de, de teatro, de cine, y es que da para mucho. Bueno, ¿cómo va tu comisario? Bueno, la telenovela, yo te la contaré brevemente porque estamos muy contentos, va a ser la primera que vamos a hacer aquí en Marbella, en la Costa del Sol, pero hoy es un día especial, un día especial porque estoy con mis amigos, contigo con él, por favor, y sobre todo también con mi querida Noelia y Humberto, que están presentando, e inaugurando cada día cosas y cosas. Esa es mi gente de Marbella, tu gente de Marbella, que hacemos de todo por y para Marbella, ¿o no, Noelia? Sí, es, es, aquí hay que, hay que luchar, hay que estar, hay que hacer cosas, moverse. Hay que algún papel, ¿qué papel te dio eh? Todavía ninguno qué papel me va a que esto era una... va a ser el papel de una tucumana argentina <risa> dueña de un restaurante fíjate tú qué fácil lo tiene no primero tengo que comenzarla como a Pepe también tengo que comenzar a tu marido ¿eh? para que me vengan a trabajar porque esta vez va a ser la primera telenovela se llama historias de Marbella el comisario la ha escrito con mucho cariño con mucho amor dedicada a nuestra querida Marbella y San Pedro del Cántara como siempre me dice Remedio del Río, tú hablas mucho de Marbella, pero no de San Pedro. Y tú sabes que yo quiero mucho a San Pedro también. Tú me has entrevistado muchas veces en tu canal ahí en San Pedro. Así que la telenovela haremos con gente local, con gente de aquí, con esta guapísima novela también, con Humberto. Y repito, estoy muy contento porque veo que se pone en marcha el gaucho. Y si se pone en marcha el gaucho, se pone en marcha Marbella. Aquí que vivimos con tantos personajes, es verdad, es que aquí hay mucha materia porque hay muchos personajes tan diversos y, y Oscar que lleva aquí tantos años y ha vivido tanto, sí, la verdad es que podías hacer miles de novelas. ¿no? Pero yo, yo te digo la verdad, para mí son tantos años de televisión, de todo, pero yo siempre he dicho lo mismo, tú Lenita eres, eres parte nuestra, tú también llevas muchísimos menos años que yo, pero lo haces con tanto amor, con tanto cariño todas las entrevistas que da gusto escucharte y verte. Eres una campeona de verdad. Cada uno es lo suyo. Es que es, vamos, este que hay que quererlo. Hay que quererlo o no hay que quererlo? hay que quererlo. No te puedes enfadar con qué él. Qué bonita no? ¿Te aquí, te qué bonita aquí. No, no, no. no. Bueno, pues a ver si nos es algún papelito, ¿no? ¿Te gustaría más hacer de mala o de buena? ¿Cómo qué? ¿Qué piensas? No sabes. ¿Tú qué ¿Tú te crees, te crees que de me de pega? Mala. ¿De mala? No, no sé. De... No te pega de buena, pero ¿no te gustaría? ¿No tiene así eso un morbo, no? Ser de malo, ¿no? Por una vez en la vida, ¿no? Pues te Voy digo una ser cosa. Siempre, siempre ser de buena. Has acertado. Va a ser mala, mala, malísima. Dueña de un restaurante, pero ve todo, escucha todo y cuenta todo. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, De las malas de las peores. De las malas de las peores. O sea que eso va para largo, para largo, para largo. Próximamente... La veremos, eh, seguro. Sí, muy eh... poco. Yo te digo una cosa, ahora en el cine no se puede ver. ¿eh? En estos meses, evidentemente yo creo que en un par de meses harán esas butacas, una sí, una no, una sí, no, no. El otro día lo presentamos aquí en el gaucho. Gracias a Noelia y a Humberto, muchísimas gracias, me dieron un salón. Sí, sí, sí, sí. y Viviana ¿tiene, tiene, un un claro, ¿tiene, un tiene un canal eh, bien, bien, eh, en Brasil bien, y lo pondrá también en su canal en Brasil. A está Brasil. Muy bien, estoy muy feliz de estar Gracias. nuevamente en ese restaurante maravilloso como Gaúcho. Yo estoy encantada con España. Muy que ya la hemos conocido los premios también de su canal. Sí, lo, lo, lo, lo que pasa es que no es muy bonita, mire qué ojos feos tiene. Y aparte ella, ella va a trabajar en nuestro programa de televisión, ¿correcto? Perdón, en nuestra película, que me Elena cada vez que estoy contigo me confunde. Va a trabajar mucho y muy bien en un papel precioso en nuestra telenovela Historia de Marbella, El Comisario. Fíjate qué bonita que es, ¿no? Pues ya está, fíjate que ya lo ha dicho en cámara, está grabado, o sea que no se puede echar ah, la playa. Está sí, grabado. Está bien, está bien. Ahora, Legalmente. lo que no hablé fue de cuánto le voy a pagar. <ríe> O si tú tienes que pagar también puede ser. ¿no? No sé, ¿eh? Eso es mucho que... mejor. Espérate Quizás. que ya de momento le pidió un hijo suyo. A ver cómo termina esto. Espérate que. De momento. Que no un momento. sé cómo va a terminar todo esto. Vamos a ver. El próximo programa. El próximo, el próximo programa. programa. Sabremos. Si sí. no se lo no pida que el capítulo. Tú sigues triunfando, que eso me encanta. Y al lado de este gran hombre que tenés ahí, nuestro Pepe de toda la vida que te queremos, hay que mostrarle un día. Hacer una entrevista un día a él. No, vamos a ver si es verdad, ¿no? Bueno, bienvenido, Muchas gracias, a pasarlo bien vida, y disfrutar amor, esta noche. Te quiero. Gracias, mi amor. Que hasta el tiempo para cantar ¡Caparitos! están además sus oídos se profundo para afuera que venga que que el que que el para para que Se suena para Bye. <laughs> De corazón Porque nos cae el cantar la cara Y nos sentimos capitanes de la madre y, no y no me importa que el día de la que todos somos españoles de, de verdad Y los que vienen extranjeros se los con una dar